El presidente de la República Mexicana para mí es el narcotraficante número uno de todo el país, junto con todos sus, sus gobernantes. Le platico, la PGR dio a conocer que Jesús Reina, ex exgobernador interino de Michoacán, quedó arraigado 40 días por posibles nexos, pues sí, con los caballeros templarios. Voy contigo, mi querido Miguel García. Bueno, es un asunto que ha cobrado importante relevancia a nivel nacional, pero particularmente en Michoacán. La captura de Jesús Reina García, secretario de gobierno o ex secretario de gobierno de Michoacán, presuntamente involucrado con el crimen organizado. Él está arraigado en la Ciudad de México y bueno, pues está siendo investigado por la Procuraduría General de la República. El gobernador Fausto Vallejo reaccionó así. Aquí te platicamos en esta historia. No tenemos más elementos. Debemos actuar con responsabilidad y a partir de hechos. Especular en torno a esta investigación de la PGR no ayuda a nadie, no ayuda a Michoacán. No hemos actuado y no lo haremos a partir de especulaciones. Dicha eh, autoridad jurisdiccional libró el día de hoy orden de aprehensión en contra de José Jesús Reina García por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. De ahí en adelante, pues seguirían personal del Ejército, cienfuegos y todos eso, pues quiere decir que es puro maleante, porque se ve que ellos están protegiendo al crimen organizado. A todos los que han agarrado, que los, los han, este... se han visto involucrados, vinculados en... Este, en hechos delictivos que es chucho reina que a todos los que han detenido a ver cómo sabemos dónde están yo no sé yo, yo no estoy 100% seguro como ellos dicen que ya están detenidos yo no estoy seguro por qué porque no lo han sacado a, a, a los medios de ver que si sí están tras las rejas como sabemos yo para mí que esos, esos andan libres ahora sí que entonces ¿Cómo vamos a confiar en, en el gobierno? Si sabemos que es de lo más corrupto que puede haber. Entonces, para mí, yo para mí, como ser yo, les diría a toda la población que unirnos y quitar esta mugre de gobierno que tenemos. Porque no sirve para nada, más que para extorsionar. Este, este grupo delictivo que anda, pues es por ellos. Ellos son los que los que iniciaron con esto, para ganar más dinero y tener la gente siempre apachurrada. Este, ahora sí que yo llamaría a toda la población y unirse uno y desaparecer los poderes, eh, ¿cómo se llaman? Partidos políticos, porque realmente esos no son más que para beneficio de ellos mismos. Sí, qué hasta ahorita, contéstenos, qué hasta ahorita están haciendo algo por nosotros y eso lo veremos. Criminales de cuello blanco, viven de nosotros, nosotros muriéndonos de hambre, de enfermedades y ustedes viven como reyes. Pues una jornada muy movida en Michoacán, fundamentalmente en el marco de los grupos de autodefensa, también la captura de Dionisio Loya Plancarte, alias El Tío. Y en este contexto se firmó un convenio en Tepalcatepec, justamente donde hace más de 11 meses nacieron los grupos de autodefensa. Ahí se gestaron en el mismo sitio donde hoy se firmó un convenio para que... Estos grupos de civiles armados vayan a la Secretaría de la Defensa Nacional, registren sus armas y puedan formar parte de los grupos de defensa rural que dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional y que estarán supervisados por autoridades militares. Esto es la respuesta a la invitación que les hizo el gobierno federal para que se incorporen a la legalidad, a la institucionalidad, como ellos dicen. Y bueno, pero paralelamente a este asunto de buena voluntad, también hubo un avance de los grupos de autodefensa hacia Peribán, este bastión muy importante de la producción de aguacate acá en la entidad Michoacana, uno de los más importantes del mundo de, de la producción de, del llamado oro verde, hasta ya avanzaron, ya lo codiciaban desde hace unos tres meses y ahora bueno tienen el control ya de Tancítaro y Periván y van por los reyes, dentro de poco creo que podrán estar ya también en los reyes y también eh, comentan que ellos pronto avanzarán a Patchingán y también lo harán Urbapan. Así las cosas en, en Michoacán, con mucho movimiento en el marco de los, asunto, de los asuntos de los autodefensas. También en Michoacán grupos de autodefensa llegaron al municipio de Peribán, al que declararon libre de cuotas y extorsiones de los templarios. Los guardias de los autodefensas se presentaron en la plaza principal de la cabecera de ese municipio de Peribán. Pobladores de Peribán, Michoacán, al poniente de Uruapan y en los límites con Jalisco, se organizaron para hacer frente a la delincuencia organizada. Lo que nos llevó a organizarnos fue el sentirnos tan desprotegidos, tan olvidados de parte de las autoridades y ver que por más que queríamos poner denuncias o cualquier cosa así, era por demás porque no nos hacían caso. Todas esas cosas nos llevaron pues a, a irnos juntando ya que la gran mayoría de, de los comunitarios, de los compañeros comunitarios, pues son personas que, que les quitaron a algún ser querido, que les mataron a su papá, mamá sus hermanos sus hijos yo en mi caso eh, fue porque mataron a, a mi hermano una, una gran persona querida por todo el pueblo eh, y, y fue lo que me llevó a ver que, que nada nada pasó por parte de las autoridades que, que seguía el crimen organizado paseándose aquellos que lo levantaron o se seguían paseando por enfrente por el pueblo y nadie no hacía nada y poco a poco fuimos contándonos por ahí en la con los compañeros, con amigos, con personas dolidas, heridas. Y fue que empezamos a platicar cómo no hacemos esto. Cómo no empezamos a hacer algo por, por, por nuestra patria, por nuestro pueblo, por nuestra gente. Cuando nos dimos cuenta que en Tepalcatepec se habían levantado en armas, les dijimos pues fue el momento, este es el momento, vamos pero en ese instante, en, ese, en esa etapa los comunitarios de aquí de, de Peribán pues estábamos inexpertos eh, empezamos a, a conseguir por allá algunas armas, escopetas alguna pistolita 22, 25 que teníamos por allí quisimos este, levantarnos en armas pero eh, la policía de aquí detuvo, nos detuvo desgraciadamente pues en esa ocasión nos detuvieron a 12 compañeros comunitarios, todos gente de aquí del pueblo, gente de trabajo, y bueno, seguimos, seguimos en la lucha, pero empezaron a amenazarnos tanto las autoridades municipales, los policías municipales que estaban coludidos con ellos, como por parte del crimen organizado, cada día empezaron, empezaron a catear las casas de los familiares de, de estos compañeros comunitarios, y, y empezaron a levantar pues, familias de los compañeros y no nos quedó más que irnos que irnos de aquí y fue por eso que tuvimos que salir de nuestro pueblo y dejar nuestras casas, dejar nuestras familias dejar nuestro trabajo y, y irnos pues a otro lugar nos fuimos a, allá a Buenavista allá nos unimos al grupo comunitario y desde ahí venimos trabajando con ellos, venimos echándole echándole ganas, siempre con la ilusión de, de un día llegar aquí a Peribán, de un día volver a ver a nuestro pueblo como antes fue, un pueblo lleno de tradiciones, un pueblo alegre, un pueblo libre. Y bueno, estuvimos trabajándole anduvimos mucho tiempo batallándole con grandes necesidades, con grandes problemas y dificultades, pero... Afortunadamente, pues esta semana pasada se dio el día Y cuando dijeron, vamos a liberar Peribán no hombre, Fue un gusto inmenso, una alegría tan grande Yo les decía, y les decía a mis compañeros cuando empezamos a pelear en Buenavista Yo les decía, ¿saben qué? Si me van a matar los templarios, que me maten en mi pueblo, con mi gente les decía, si me muero el día que entremos a Peribán, si me matan, peleando, como sea, me muero contento, porque ya estoy en mi tierra y estoy con mi gente. Este, miren, somos la, la gente de peribán Este, decidimos agarrar las armas, algo que nos apena mucho, pero no había otra salida. Este, los caballeros templarios, todos somos, somos, hemos sido víctimas, nos han tenido pisoteados. Este, el gobierno le pidió un apoyo, y llegaban muy tarde, o no llegaban. Se levantaban una persona y llegaban ya por ahí como a los cinco días, ya no había ni rastro de la gente donde la tenían torturando se llegaba a encontrar este, personas amagadas amordazados hechos pedazos poníamos denuncias, denuncias anónimas denuncias por escrito, denuncias que íbamos y luego luego nos tomaban un escrito fuera con el, la policía federal Policía Federal nos mandaba con Ministerio Público. Ministerio Público sabemos que es un. Son unos títeres de, lo, de, lo, de cualquier crimen organizado. Que a la, gente, a la gente mala, libre. Que a la gente de trabajo, al bote, Este, entonces, ¿con quién íbamos a poner las las quejas ahora sí? Entonces, ¿qué hicimos la gente de Paribán? ya cansados de, esta, de, de todo esto, agarrar las armas, y entonces ahorita decidimos cazar templarios. Ahorita estamos limpiando todavía, estamos este, combatiéndolos, ahora sí que yendo a buscarlos, este, la gente está temorizada porque han llegado todavía los templarios a, a balaciar las barricadas, a rafaguearlas, y pues es pura temorización, pero de todos modos ya ahorita está más tranquilo que como estaba antes, antes no podían ni salir, ni andar de noche porque ya lo agarraban y le daban sus patadas o un levantón Y así, así venimos, aquí estamos. Ahorita, afortunadamente, no ha habido enfrentamientos grandes, peligrosos. Han salido corriendo como lo que son, unos cobardes. Y, y aquí estamos, toda la gente que nos acompaña y que ustedes han visto, es gente de aquí, gente del pueblo. Tenemos maestros en Tancítaro tenemos incluso hasta psicólogos, gente que tenía una buena profesión, un buen sueldo, pero que tuvo que dejar es, ese, ese trabajo y ese sueldo por unirse a una causa, porque los templarios ya no los dejaron trabajar. Y aquí estamos, mire, recorriendo camino a camino, brecha a brecha, revisando barrancas, cuevas, donde sea que estén, los vamos a sacar porque ya fue mucho tiempo ya fue mucho tiempo que, que nos tuvieron sometidos y el pueblo ya no se va a dejar ánimo ánimo muchachos ¡Ánimo, ánimo! eso es todo al 100 al 100 ahí vienen los templar Pues para todo lo, el mundo que nos escucha por ahí y todos los que nos van a ver algún día, pues yo nomás les digo que se pongan en nuestros zapatos porque mucha gente dice que los de Michoacán estamos locos, pero no es la de ahí, uno está peleando por Michoacán para que sea libre de tanta extorsión de los caballeros templarios, tanto secuestro, tanto abuso ante uno. Y estamos peleando para que sea todo libre, todo marche bien y todo siga bien. Sí, pues aquí estamos por un motivo muy mucho muy grave, lo cual pues queremos que cambie todo, ¿no? Porque ya la gente cansada y uno cansado también de tantos golpes. Pues se cansa uno, ¿no? Y aquí estamos por ese motivo de que queremos ver cosas mejores. No nomás para nosotros, sino para toda la gente de aquí de ¿no? Lo cual por eso estamos aquí, por ellos, para que el día de mañana estén mejor. Tiene que haber igualdad, ¿no? Los jóvenes también pueden decidir y tener unas respuestas muy grandes y muy, muy, muy concretas, ¿no? Que puedan apoyar a los grandes, tanto los grandes como apoyar a los jóvenes, ¿no? Que es algo que si se lleva a cabo de personas que se tomen en cuenta, todos por igual, ¿no? Pues yo pienso que todo va a salir bien, ¿verdad? Y que esperemos que eso es lo que se espera, ¿no? Que todos estemos bien el día de mañana. Y salga... y pues si ellos nos apoyan, los grandes nos echan apoyo a los jóvenes, pues los jóvenes aquí estamos, ¿verdad? Pues la neta, yo decidí entrarle a este pedo por venganza, porque esos hijos de su puta madre eran bien pasados de lanza, la, la neta. Te agarraban, te amarraban, tu putiza, si, le, si tenías buena suerte te dejaban vivo, la libraba sí. Si no, pues te chingaban. Y lo hacían con mucha gente pues, que ni en cuenta, mucha gente inocente. Y pues por eso la neta a mí no, eso no me cuadra. Y a mí me cuadra pues. Por eso le entré yo a este movimiento. a toparles a esos güeyes. Pues pues para que se limpiara pues el pueblo. Porque ya estábamos muy pasados. Los güeyes ya querían cobrar hasta porque los niños nacieran. Hasta por trabajar. Ya querían un día por semana. y No, pues eso ya está más cabrón pues ya querían traba, eh, cobrar por trabajo 10 por el día y contra penas uno saca para comer, contra apenas se mantiene, uno saca para su zapato, su ropa, y estos güeyes ya nos querían sacar hasta lo que no. Un primo, un primo mío lo, lo mataron esos cabrones, lo descuartizaron, lo hicieron pedacitos. Y, y, y en la camioneta que andaba, pues en vez de dejarlo allí, no sé, se lo llevaron arrastrando, lo dejaron en una barranca tapado con palos. Y pues la neta, eso no, no me cuadra. Uy, pues un comunitario de base, la neta es una putiza bien dura, la neta. Siento que es raro el que aguanta el, al estar aquí con nosotros. Porque si duermes a lo mucho van a ser dos o tres horas. La noche, toda la noche te la pasas velando, que para allá y para acá, pues cuidándonos. Yo aquí como comunitario Pero lo único que quiero es que quede limpio ¿Por qué? Porque como dice su chavo Ya no lo veo tanto por mí Sino por mi demás familia Sé que muchos dicen No, es que tú tienes una vida por delante Y esperemos que la tenga esto se limpie y salga vivo de aquí y pueda disfrutar todo esto. Los beneficios. No me gustaría que nadie estuviera en los zapatos. La verdad. los caballeros templarios pues el año pasado el aguacate por este tiempo exportación lo estábamos dando a 10 pesos ahora que se ha combatido todo esto anda a 21 pesos exportación que quiere decir que todo de ese dinero se lo estaban llevando ellos y la gente entre más más jodida y puro miedo todo pura atemorización este ahora el gobierno quiere tapar el sol con un dedo elevando a la gente con, que comedores comunitarios, en vez de que se pusieran las pilas y ponerse a hacer micro, microempresas, por ejemplo, aquí podemos hacer lo que es este, los derivados del aguacate, cremas, este, guacamole, y todo eso este, se lo está llevando a otro país, vamos, seguimos otra vez a lo mismo, que si pro, ponemos microempresas aquí, cada de, de, de lo que se da de la región, no tienen nada esos muchachos que andan haciendo por allá. Aquí está la vida. Aquí hay mucho trabajo, pero hay que ponernos todas las pilas. Bueno, pues lo que se trata, más que nada, muchachos, es que pues el Grupo de Autodefensa necesita el apoyo del pueblo, el apoyo de ustedes. Ustedes que de alguna forma u otra pues están trabajando y están echándole ganas y, y que necesitamos pues que, que de algo de lo que ustedes ahora sí que están ganando con el sudor de su frente, pues nos echen la mano a nosotros, que estamos ahí en las barricadas y que no podemos pues este pues ir a trabajar por el día, ¿verdad? Nosotros pues trabajamos por el día, aquí hay, hay personas que nos conocen que, que trabajábamos por el día, pero ahorita no podemos, porque estamos en las barricadas. Entonces, pues ahora sí que necesitamos pues que, que, que nos echen la mano, ¿En, ¿en qué? Pues en cuestión económica. ¿Por qué? Pues porque no podemos. Tenemos, tenemos un montón de, de, de muchachos que, que trabajan ahí con nosotros y que tienen que aportar a sus familias pues algo, ¿verdad? Este, entonces pues es bien difícil, es difícil, estamos aquí echándole ganas para, para sacar a toda esa gente que les ha estado pues, cobrando cuotas y amenazando, que ya no se podía hacer nada, porque no faltaba quien te decía, si no me pagas, si no me des esto, te cargo a la gente, ya te cargo a la maña y, y era no, pues, amigo de Julano, amigo del otro, ya no se trata de eso, se trata de que todos trabajemos a gusto, en libertad, que a gusto vuelvamos a hacer fiestas, que a gusto vuelvamos a, a convivir, a compartir, a andar en la calle a la hora que queramos, a gusto, sin miedo. siendo libres una vez más. Hay la oportunidad de ser libres. Y también en eso depende del apoyo pues, de ustedes. Nosotros ya no podemos mantenernos al frente si no nos apoya el pueblo. Les decía, les decía yo la otra vez a los compañeros que estuvieron aquí la vez pasada, nosotros, y les hablo a nombre de todos mis compañeros y todos los que están ahorita en las barricadas y los que están haciendo operativos, los que están buscando templarios allá en el cerro, en las barrancas, a nombre de todos ellos yo les digo, nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, vamos a estar dispuestos a entregar la vida si es necesario por nuestro pueblo, por nuestra gente, pero necesitamos también de su apoyo. ¿Ah? Necesitamos de su apoyo. Les digo, son más de 50 y tantos, cada 60 Compañeros que, que, que hay que estarles aportando pues su semana. Hay gente que dice: Bueno, pero ¿cómo voy a pagar? Pues yo, o ah, sea, pues ahí nomás se la pasan este, dormidos o lo que sea. Pero yo les digo: Pues se la cambio. Yo me voy a trabajar por el día como usted y usted quiere se cuidar todo el día y toda la noche, día con día, esperando a que, a que lleguen los templarios. ¿Verdad? ¿Cuánto vale la vida de, de cualquiera de ustedes? Como, ¿cuánto, ¿en ¿Cuánto la valoran? Con el apoyo de ustedes, si ustedes nos apoyan, nosotros, si ustedes nos saben que aquí hay apoyo, no puedo estar en la barcada, pero aquí yo pago un peón, yo pago dos, yo pago lo de, qué sé yo, a medida de sus capacidades. Ahora sí que, que el avance depende del apoyo. de este estado. Este fin de semana se registró una muy fuerte movilización por parte de la Marina en algunos municipios de Tierra Caliente como parte del comienzo del desarme de los grupos de autodefensa. En el municipio de Mújica fueron detenidos 15 civiles debido a que se negaron a entregar las armas. Como respuesta, los comunitarios realizaron bloqueos carreteros hasta que sus compañeros fueron finalmente liberados. La marina es el arma que tiene el gobierno para desarmar, ¿Por qué? porque son los que no han tenido trato con nosotros, ellos son los que vienen a desarmarnos, pero no vamos a dejar, y no nos vamos a dejar, porque si nosotros dejamos las armas, los templarios van a venir a matar nuestras familias, van a venir a hacer lo que quieran con nosotros. ¿Y saben qué? Vamos a morir, pero nos vamos a morir peleando. Esta guerra no se va a ganar. Toda con armas. Se va, se va a ganar también con gente civil, con garrotes, con piedras, con piedras, con palos. ¿Por qué? Porque el ejército no le puede tirar a gente desarmada. En el momento que el ejército le tira a gente desarmada, Naciones Unidas le cae encima. Un día, Miguel Hidalgo, Morelos. Y todos ellos pelearon por la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo y pelearon contra un gobierno injusto. Y hoy les toca a ustedes. ¡Vámonos, vámonos! Les toca a cada uno de nosotros plasmar la nueva historia. Hoy se escribe un nuevo renglón de la historia de nuestro país y ese es que tú y que cada uno de ustedes aparezca un día en la historia de nuestro pueblo peleando por la libertad y por la justicia y por la seguridad de nuestras familias. ¡Vámosle! Vámonos. Vámonos, El gobierno se deja mangonear mucho, se deja enredar mucho y al cabo por los que pagan el pato somos toda la gente de trabajo. Somos los que andamos pagando los platos rotos que ahora sí que son a los que nos tienen pisoteados. Mire, los, los partidos políticos siempre para mí son como un títere, son como una pantalla. Si por ejemplo este, vamos por los partidos políticos, que vemos que el PRD, PRI, o el pan, haga de cuenta que si ponen a cualquiera de ellos, viene siendo la misma cosa, es, es diferente color, pero es el mismo sabor, ahora sí, ahora sí que viene siendo lo mismo, gane quien gane, que gane el PRI, que va, que cambios y que no sé qué, al, a la hora de la hora ya cuando suben al poder es un títere lo que tiene uno, porque está mangoneado por toda la, ahora sí que por toda la mafia o, o a sus conveniencias. El sábado, el sábado nos dijeron, tanto federales como, como militares que pasaban ahí por la barricada 6, aquí en Peribán, que era el último día que teníamos que estar ahí, que nos teníamos que retirar. Que si nos volvían a ver ahí nos iban a desarmar y nos iban a presentar al Ministerio Público Federal por portación ilegal de armas de fuego. Nos retiramos de las barricadas, estuvimos, estamos al pendiente. Que yo le pregunté al comandante de la federal que si él iba a patrullar todo el municipio y a toda la noche y dijo que sí estuvimos nosotros en, en lugares estratégicos escondidos y en toda la noche después de las 12 de la noche no pasó una sola patrulla de la federal esa misma noche a uno de los compañeros eh, en una Wistar Gris los expolicías municipales de Peribán llegaron a levantarlo Afortunadamente, nuestro compañero andaba armado y pudo repeler la agresión. Cuando vieron que estaba armado, huyeron. Ese mismo día, en la colonia Loma Verde, levantaron a un muchacho. Por ahí está el nombre anotado, no, no recuerdo ahorita. Entonces, ¿quiere decir que qué? Con un día, con unas horas que nos retiramos de las barricadas, empiezan los levantones. ¿Qué nos espera? ¿Qué es lo que sigue? Que levanten a tu hijo. A tu hermano, a tu papá, ¿qué nos espera? Yo creo que no, no debemos, no debemos permitir como pueblo que el gobierno que no ha servido, que no ha podido hacer las cosas, quiera desarmarnos a los que les hemos demostrado con hechos que sí podemos, que sí podemos. Que el pueblo se una para defender al pueblo que se vengan, si, si es ahora sí que como, le, como nos tienen de forzados que legalizar las policías y todo eso, que es cosa que a mí no me gustaría, me gustaría que fuera un pueblo autónomo y el pueblo va a cuidar al pueblo. Yo creo que, que si quieren que nos retiremos que nos demuestren pues que ellos van a tomar la seguridad en serio, que realmente van a cuidar a nuestras familias, que realmente van a cuidar a nuestro pueblo, a nuestra gente, nuestros bienes, que realmente nos van a dar esa seguridad. Pero estamos seguros los autodefensas de que no lo van a hacer, de que no lo pueden hacer. Ya no lo han demostrado en tiempos anteriores. Si se queda solo el gobierno con su supuesto plan de seguridad, no le va a funcionar. Es que el gobierno sabemos que son muy listos. Ahora sí que vieron que los íbamos a derrocar y mandaron, empezaron por los mugrosos federales, hay que dicen que proteger y servir la comunidad, que van a proteger y servir si, si los cabrones se la pasan, hay de holgazanes, hay este, embarazando muchachitas por ahí, ¿qué van a proteger esos pendejos, entonces, pero ellos los mandaron, mandaron este, según uno de inteligencia allí, y dice, sabes qué, pues se une a los, a los autodefensas, es por allí por donde se va a meter el gobierno. Y va a pasar lo que ha pasado otras veces. Eso es lo que a mí no me gustaría que pase. Porque va a pasar, ¿se fijan? ¿Qué pasó con, con Emiliano Zapata? Con Pancho Villa. ¿No les aventaron el gobierno y los hicieron amigos y al rato los mataron? Ellos mismos los mataron. Fue el gobierno, los demás. Este, este, esto no viene de ahorita. Si nos ponemos a ver este, por parte cambiando como a lo, a lo que es la... El catolicismo y eso. ¿Qué pasó con Cristo? Era una persona buena. Una persona que quiso darle en su madre a toda la bola de pendejos allí. ¿Y qué pasó? Le aventaron gente. Y, y fíjense qué persona fue él. A ganarse casi todo el mundo. Todo, todo el mundo de sus seguidores. La fe y todo eso. La fe que le tenían. Fue la que hizo, lo, lo, lo hizo grande. Pero él era una persona como todos nosotros. Que queremos acabar con las corrupciones. Entonces ahí es donde donde me pongo yo a ver y analizar, que, que analice la gente y si no es cierto eso cristo quiso derrocar a todos esos cabrones que en ese tiempo lo siguió mucha gente, qué hicieron? chinguen este cabrón entonces ahorita el gobierno en lo que va a pasar está aventando, está uniendo, entonces cuando tenga ya todo todo lo que es el armamento ya esté registrado este así rurales, policía rural defensas rurales que va a decir, sabes qué tú cabrón tú no te mueves de aquí ya, tú ya estás legalizado y si te mueves te chingo cabrón entonces es, esa fue una estrategia del gobierno para meterse y agarrar y se fijan de, se fijan para si no a los líderes eh, de, por parte del mismo gobierno los van a matar una emboscadita van a aventar un grupo especial y van a ver si no se acuerdan de mí, de esto que les estoy platicando si no va a pasar así el gobierno en el, en el... ellos nomás ya les faltan unos días, unos días y van a empezar a traicionar Porque pues, pues el dinero que les estaban dando, el dinero que estaban ganando Con ese grupito que traían ellos mismos, porque ese grupo es de ellos mismos Francisco Vargas Ruiz, ayer me, me avisaron que necesitaban el apoyo del pueblo. Yo anduve en mi tropa recogiendo gente, toda la gente voluntaria que quisiera venir, voluntarios, a apoyar aquí en el arco, para que no entrara el gobierno a desarmarnos, a quitarnos las armas. ¡Es No son los verdaderos delincuentes. Aquí está el pueblo que da la cara. No estamos encapuchados, señores. Estamos viviendo la vida. Vamos a ver el pueblo la ¿Dónde está su gobierno? ¿Dónde está Reina? Tras las rejas. ¿Dónde va a ser el gobernador? Tras las rejas, por vendidos. Se venden al pueblo por dinero. ¿Por qué más gente lo que bien se ve. Ahorita ya no pueden ni ¿Si a la quieren Es que es lo mismo o no. Y si se van a... pasamos, uh, serán cuatro o cinco horas, se retiró el gobierno, se retiró el gobierno federal, se siente que el gobierno está con ellos, el gobierno federal. Yo pide que pasaban ellos, los uh, señores sicarios pasaban y pasaba una patrulla o dos atrás cuidándolos, ¿qué quiere decir? ¿Están con ellos? ¿Eh? Okay. Ellos sí van a volver, de eso estoy seguro que van a volver a tratar de hacer lo mismo que hicieron ayer, lo mismo que hicieron ayer, entonces, pues por eso hay que pedir el apoyo de todo el pueblo, nosotros estamos cuidando a todo el pueblo, velando por la salud de todos, de todos, de todo el pueblo, no nomás de los grupos que estamos aquí, de todos ellos, desde el niño chiquito hasta el más grande, hasta el más anciano, ¿eh? nosotros estamos dando la vida por ellos. Pero también cuando hay alguna cosa de esas, que venga el gobierno federal, queremos que nos apoyen aquí, que vengan aquí al arco a apoyarnos, a darnos más ánimo, más fuerza. Yo estoy viejo, yo no puedo correr en el cerro, yo no puedo andar, sí, si estuviera nuevo anduviera por todo el cerro, pero desgraciadamente yo ya estoy viejo, tengo 84 años, pero todavía me siento bien y puedo jalarle a un arma. viejón, ya sabemos la solución, no podemos defender en un gobierno que sabemos que está lleno de corrupción. ¡Vamos! El pueblo unido jamás será vencido. Se ve, se siente, el pueblo está presente. Se ve, se escucha, el pueblo a la lucha. Autodefensa en Michoacán. En mi pueblo michoacano ya se levantó mi gente para mandarle un mensaje a todo el pueblo y el presidente. Ya es suficiente. Ya estamos cansados de ser exclusionados, abusados, maltratados. Y los cuerpos de las niñas que han nacido ya violados por esos sus diablos narcopolíticos se hacen los estúpidos. Saben lo que pasa porque ellos son actores, estos son los peores Dejan que el crimen pues allí siga creciendo Mientras que todo mi pueblo pues allí sigue sufriendo y Ni es su madre pues ahora me defiendo este es el lugar y ahorita es el tiempo. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Se ve y se siente todo el pueblo. Está presente. Se ve y se escucha todo el pueblo a la lucha. Autodefensa en Michoacán. El pueblo unido jamás será vencido. Se ve, se siente. El pueblo está presente. Se ve, se escucha. El pueblo a la lucha. Autodefensa en Michoacán. El pueblo unido jamás será vencido. Se ve, se siente. El pueblo está presente, se ve, se escucha, el pueblo a la lucha, autodefensa en Michoacán. No porque queremos, sino por necesidad, porque no hacía algo alguien de autoridad. El pueblo está cansado del crimen organizado, es porque se ha levantado, está listo y armado. Nos organizamos, nos armamos y sacamos a todos estos malanos. Ahora nos cuidamos entre hermanas y hermanos, niños y ancianos, todo el pueblo, ahora vencerfamos. Ya no hay división causada por religión Ni nos hacen el ridículo por partido político Todos somos uno, estamos listos y armados La unión es la fuerza y estamos determinados La Michoacana está lista con su arma Para defender su tierra, toda vida y su alma Aquí la mujer está mostrando su poder Ya no hay que temer, su deber es defender El pueblo unido jamás será vencido Se ve, se siente, el pueblo está presente Se ve, se escucha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 tenemos el derecho constitucional de armar, de defender y acabar con todo mal, incluyendo el corrupto policía municipal, soldado comprado, al pueblo traicionado, todo gobernante que nunca le ha importado el estado del pueblo, el mensaje nuevo, ya estamos cansados de ser acribillados por todos estos soldados criminales bien armados, poblados traicionados por los que están encargados que los pueblos desarmados pero siguen pisoteados, estamos escogiendo nuestra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 el pueblo unido jamás será vencido. Se ve, se siente, el pueblo está presente. Se ve, se escucha, el pueblo a la lucha. Autodefensa en Michoacán. Tenemos todo el derecho y toda la razón de defendernos nosotros propios, nosotros mismos, como sea. Autodefensa en Michoacán. Ya no podemos de depender de nadie. Ya sabemos que nadie va a venir a nuestro rescate. Todos corruptos. Están contra nosotros. Autodefensa en Michoacán. Gracias a medios como, como, como ustedes que, que hablan la verdad y que están aquí, tras la trinchera, viendo cómo pasan las cosas, cómo se hacen las cosas. Es como... Como el pueblo de México, como los demás países, se pueden dar cuenta de lo que en verdad hacemos y somos. Pues nada, nada más, ahora sí que agradecerles, agradecerles por tomarse ese tiempo tan valioso de ustedes y, y escucharnos, escucharnos para que se dé cuenta de cómo está aquí esto, que vean que en nuestro pueblo hay gente buena, que se ha hablado mucho de Michoacán, donde quiera que va un michoacano ya le tiene el miedo, pero. No es así, mira, que hay gente buena, gente trabajadora, gente que le gusta las fiestas, que le gusta convivir, le gusta compartir. No, no nada más hay narcotraficantes o asesinos, no. Hay mucha más, pero mucha más gente buena.